El graffiti es una forma de arte urbano que ha sido objeto de debate en todo el mundo. Algunos lo consideran una forma de expresión cultural y creativa, mientras que otros lo ven como vandalismo. En este vídeo, exploraremos la historia del graffiti, su evolución y su importancia en la cultura urbana actual. El graffiti tiene sus raíces en la antigüedad, desde los antiguos egipcios que grababan jeroglíficos en las paredes de las pirámides hasta los romanos que dejaban inscripciones en los muros de las ciudades. Sin embargo, el graffiti moderno tal y como lo conocemos hoy en día, se originó en la ciudad de Nueva York en la década de 1960, cuando los jóvenes comenzaron a escribir sus nombres en los vagones del metro. Con el tiempo, el graffiti evolucionó de simples marcas a complejas obras de arte. Los artistas del graffiti comenzaron a utilizar técnicas de aerosol y plantillas para crear piezas más elaboradas. El graffiti se convirtió en una forma de expresión para los jóvenes que no se sentían representados en el arte convencional. En las últimas décadas, el graffiti ha sido utilizado como una herramienta de protesta social. Los artistas han utilizado sus obras para expresar su descontento con el sistema, la injusticia social y la opresión. En muchas partes del mundo, el graffiti es considerado una forma de resistencia. En la actualidad, el graffiti se ha ganado un lugar en el mundo del arte y se exhibe en galerías y museos de todo el mundo. El graffiti es una forma de arte legítima y reconocida, que ha evolucionado para convertirse en una forma de expresión auténtica y creativa. El graffiti tiene una historia rica y una importancia cultural en la sociedad actual. Como forma de arte, el graffiti puede ser una forma poderosa de expresión y una herramienta para el cambio social.